Bueno, nos volvemos a encontrar con Leti. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo bien. Venimos a la hermana más grande. Sí. Grande. Sí, sí, ahí hay que probar un poquito en cada lugar. Acá, bueno, ustedes ya están hace tiempo y conocen bien todo, todo el espejo, así que bueno...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 Eh, se ha venido pescando bien estos últimos días, eh, ayudó el cambio de clima, el agua está un poco mejor, así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte. ¿Ustedes acá con cuántas embarcaciones eh, cuentan? ¿Tienen para ofrecerle a los pescadores? Eh, nosotros acá tenemos cuatro embarcaciones propias y, y tres que son subalquiladas, así que trabajamos con siete en total. Ah, eh, bueno, tenemos. Eh,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 Hola amigo del pescador, amigos de Zona Pesca, vamos a mostrarle un ingreso recién, recién ingresado, pistolas de Ailson. Tenemos varios modelitos, distintos precios, modelitos polímero con corredera metálica, sistema muy sencillo de usar, se carga, se dispara. Esto se usa con balines de plástico de 6 milímetros, cuenta con un cargador, con muchísimas municiones, tiro a tiro. 100% recreativo pueden sumar el blanco con el caza balines viene con la red incorporada distintos modelos, este modelo incluye pistola, blanco, balines otros modelos 100% metálicos full metal tienen el mismo peso de un arma real también tiro a tiro mismo sistema de cargador distintos modelos de pistolas, esto es lo que ingresó ayer, tenemos muchos más modelos, más modelos de pistola, rifles, eh, fusil, fusiles, escopetas, todo lo que es Airsoft lo puede encontrar en Zona pesca. Hola, ¿cómo están? Es para mostrarles este combo de camping.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 Excelente pesca, entonces en Belizo, como vemos en imágenes, el agradecimiento a Gustavo y esperamos que disfruten de las imágenes.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 no ¿Eh? Ahí el amigo, sí, grande, madre a full amigo, sí. buenas amigos, de la buena. vamos, ahí, sí, sí. a ver, ahí se alcanza a ver, ah, viene robado, tráelo, tráelo, tráelo. viene robado, mirá, viene robado. Vos cómo venís, Aguantar un cachito ahí que levantamos el de julio, vení, y lo metemos así como viene, adentro del tacho, tiralo así como viene, adentro del tacho. Sí. Upa. vamos con el nono ese vamos con el nono ese venga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 No, no se puede ver eh no, no vamos vamos vamos ya, vamos quién le pega el tiro Vamos, vamos vamos mucho. puta, vamos muchos salmones mira ahí ya sí, mira. está ya está ya mira, ¿no? falta menos ¡Faltan no, no, no. 70 metros y lo tienes sí, sí. Dale. Ahí viene, dale, dale que ya se ve Dale, dale, dale, dale Dale Dale, vamos, dale que sí, ya bien. se ve Ahí se ve la mancha, ahí se ve la manchita ven. Ahí se está empezando a ver la manchita A ver qué viene Mire qué pedazo que dale, dale, la vieja ¿Qué? Viejo, ¿no, vos no enganchaste la, la, la ballena Que estaba dando vueltas al lado abajo, ¿no? Trae, no trae un departamento allá de Miramar No, no sé si me dale, un edificio en Miramar, ¿eh? Mirá lo que es eso, ¿eh? Mira lo que es eso, ¿eh? Mira lo que es eso, lo que es eso, ¿eh? ¡Ay nomás! ¡Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, qué pedazo mira, mira, mira, qué pedazo mira, mira, mira, mira, que qué pecadito que sacó Romano! mira, no, guarda, guarda, mira, mira, de nuevo! mira, guarda, está! está! No, <risa> bueno, lo querés traer. La... ¿Estás listo? No, bueno, está abierta la puerta. Cuidado. Ahí está el morazo, ¿ves? Vamos todavía. Vamos por más, sí señor. Por esto vinimos. Bueno, acá estamos con ustedes a tocar. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo vienen? A ver. ¡Nunca malo! ¿Cómo viene acá la gente? Lanzados. todavía recién empezamos, ¿eh? A ver, a ver, ¿qué pasa acá? A el tapón, ¿eh? ¿El tapón viene? Sí. Mirá Mira cómo se dobla esa impresionante. hermosura! Lo buscamos, lo buscamos, ¿eh? ¡Gostó! Mira acá ¿qué tenemos acá. Pero, a ver, no dámelo. Muy bien, Benito, hermoso. ¿Y acá qué viene? A ver. ¡Muy bien! ¡Allá, otro, ¿Acá también venimos bien? ¿No? Acá también tenemos pescazo, bien. Mira, mira. Ahí no pasa, ahí no más, ahí no más. Otro doblete de mero acá. Aplajale un poquito ahí. Cero Santotana, ¿eh? ¿me muestran un poquito la pesca? A ver, algo pescamos, ¿no? Coronel Suárez, al Vamos, todavía. ¿Qué les pareció? Sí, sí, sí. A ver, acá arriba, arriba los pescados. Uah, arriba los pescados. Vamos, arriba los pescados, vamos. Bueno. Romano? tenemos fuerza. Bueno, nos despedimos, señores televidentes, acá con ustedes CEO Sandocar. Los esperamos la próxima con mano de sobre pesca. Mar del Plata explota la pesca deportiva este año. Acá Bueno, y los esperamos. Desde ya, muchas gracias, la pasaron bien. Bien, un poco, che. Muy bien. Bueno, y así, amigos televidentes, llegamos al final de esto: que es una pesca de altura aquí en el del Placa. Pescado para todos, tenemos para que podamos comer. Bueno, y, y de paso, las aves también aprovechan.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 a ver si, si las encontramos. Estas últimas semanas algunas ya se vieron y hasta sacaron todas de la boquita. Así que vamos a llevar un asadito, vamos a comer, vamos a prender un fueguito. Y bueno, y después veremos ahí lo que pasa. Tengo, le tengo mucha fe al día. Va a estar lindo, va a haber poco viento, está progresado poco viento. O sea que se pueda ver bien el movimiento de, de las lisas en el, el agua. O, o donde la podamos ver para poder después tirarle la carnada.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 Que meterle Marcelito, mira, mira, Pekalín, y se leó voy a regresar. ¿Qué es Ya pido el pronto calor. <risa>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 Espejados, clásicos polarizados, sepia, ya saberlo ahí, todo calidad óptica, hiper flexibles, bueno esto es más o menos lo que se viene en, en lente ya de paso argentina para la, para la temporada que viene. esta oportunidad les vamos a enseñar cómo hacer un buen nudo para armar una línea y que no sea débil yo tomo un, un nylon, fíjense que lo cierro así, hago la vuelta acá y ahora hago 2, 3 4, 5 vueltas, tomo esto acá lo cierro se moja con saliva, con agua es mejor, todavía corre más fíjense cómo cerró perfecto Ahora voy a traer un nudo para hacerlo lo más cerca posible de este. Una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas. Lo traigo para acá, fíjense así con la punta del dedo índice. Lo traigo, apoyo el lugar acá, lo cierro ahí, lo mojo, ven que poca distancia le di, quedan los dos nudos perfectos. Miren lo que no tienen que hacer, lo que hace todo el mundo. Hacen 1, 2, 3, 4, 5 vueltas y dicen yo lo llevo con un alfiler. Es lo que hace todo el mundo. Yo estoy tomando el alfiler, lo ponen acá generalmente y empiezan a tirar así y lo corren para acá. Y dicen mirá que cerca que lo puse. Fíjense que el nudo cerró mal queda totalmente torcido el nudo por lo tanto la línea va a trabajar mal es exactamente lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal con un alfiler no lo usen nunca ahí tienen como quedó un nylon y cómo queda el otro ¿con el dedo? simplemente con el dedo yo lo quiero traer, se los repito, hago así Vueltas. lo tomo apoyo acá, lo abro ahí, lo cierro, queda perfecto. perfecto. Buenísimo. Nudo bien hecho, nudo mal hecho, bien hecho, bien hecho. Espectacular. Gracias.